Amigos de Estereofónica, yo soy Enilda Jiménez, los invito a que vean la entrevista que tendré próximamente con Giovanna Sánchez sobre la Reserva Natural Suriquí, la riqueza natural, eh, de nuestra historia de triunfo, de resiliencia, de reconciliación y de construcción de paz. No se lo pueden perder. Los temas ambientales cobran cada vez más relevancia, por eso en Estereofónica contamos con un espacio para hablar sobre la importancia del medio ambiente, las problemáticas, cómo podemos aportar desde nuestra cotidianidad, pero también de esos proyectos, esos procesos que contribuyen a mejorar la biodiversidad y en el cual también pues, podemos ser partícipes de estos lugares y a su vez aprendiendo y, y teniendo pues, esa responsabilidad social. Bueno, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como estereofónica.com y Twitter y YouTube como arroba pues hoy vamos a hablar sobre la Reserva Natural Suriquí. Es un tesoro de la biodiversidad de la región de Urabá, del distrito de Turbo. Y nos acompaña Enilda Jiménez, que es la persona quien lidera este proyecto. Bienvenida a Esterofónica, Enilda. Hola a todos. Gracias por esta invitación, Giovanna. Muy amable, estoy muy contenta de poder hablarles desde aquí. Justamente estamos transmitiendo en vivo desde la Reserva Natural Suriquí. Eh, estamos aquí en una mañana llena de sol en este humedal tan precioso y estamos muy contentos de poderles hablar desde acá a través de estereofónica. Claro que sí y bueno Enila antes de, digamos, de entrar a la profundidad para hablar sobre esta reserva natural también podemos poner en contexto a, digamos, a todos nuestros seguidores dónde queda la reserva natural Suriquí. Muy bien nosotros estamos ubicados en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, en el, sur, en el noroccidente del departamento de Antioquia, digamos que es la parte eh, de la costa eh, conectada con el Caribe que tiene Antioquia, ¿cierto? Y en esta, aquí en esta zona estamos en el Golfo de Urabá, en la culata del Golfo de Urabá hacia la zona sur. El corregimiento de Nueva Colonia en la vereda La Pola, aquí queda ubicada los predios, se constituye en la Reserva Natural Suriquí. es un predio en donde podemos venir a través de eh, vía marítima y fluvial o a través de caballos, todavía no estamos conectados terrestre, de manera terrestre con las cabeceras municipales de Turbo o Apartado y bueno estamos aquí en la mitad de la selva en este espacio tan bonito y muy contentos de compartir con ustedes. Bueno, en, en la mitad de la selva, como lo menciona, y ustedes definitivamente son un ejemplo de construcción eh, de paz, ¿no? de reconciliación también, porque en medio de, de la historia de la violencia que han tenido que, que vivir, ¿no? es una región que ha tenido que vivir es, esta violencia y son una región, de, como usted también lo mencionaba, del Urabá, que ha vivido todo este desplazamiento forzado y también luego de, de 20 años pues están re, retornando, digamos, gracias a todo este proceso de restitución. ¿Cómo ha sido ese retorno? ¿Qué han hecho con las comunidades? Además, también, ¿cómo han implementado ese proceso de caracterización de las tierras? Qué buena pregunta. Bueno, nosotros somos una familia de la región de Urabá. Hace aproximadamente 27 años eh, tuvimos que salir desplazados por eh, el conflicto armado que vivimos en la región en esa época. Mi papá fue asesinado, nos fuimos de, de estas tierras y hoy hace ya ¿qué? cuatro años más o menos iniciamos el proceso de retorno gracias al proceso de restitución de tierras acompañados por las instituciones del estado, aún estamos tratando de alcanzar en las últimas fases de este proceso pero ya estamos aquí, eh, es una historia muy bonita porque nosotros hace cinco años que vinimos acá mi papá y las familias que han habitado este territorio han dedicado este trabajo básicamente a todo lo que tiene que ver con la ganadería, la explotación agrícola y eso finalmente ha sido la tradición acá, cuando nosotros volvimos nos dimos cuenta de que había una riqueza natural que tal vez antes porque vivíamos aquí todo el tiempo no la veíamos, pero ya después de 20 años con nuestra formación, con nuestra experiencia, nos encontramos en medio de un montón de, de aves, de primates, una vez tuvimos un incidente con un jaguar y nosotros no lo podíamos creer, era como ¿qué está pasando acá? No? como todo lo que ocurre aquí. Y en medio de estas circunstancias, en medio de esta riqueza natural, tuvimos que hacernos una pregunta y era si ¿sí íbamos a abrir más potreros para seguir haciendo ganadería como siempre y qué implicaciones tenía eso. Nos dimos cuenta que eso iba a implicar dejar sin hogar a muchas uh, especies y a muchos animales increíblemente hermosos que viven acá. Y obviamente, habiendo sido una familia que sufrió el desplazamiento forzado, sabemos lo que significaba quedarse sin hogar. Y creo que eso también nos hizo sentir como que íbamos a dejar sin hogar a muchas seres, a muchos animales, a muchas especies, y empezamos a pensar de qué manera podíamos volver a este territorio, de qué manera podíamos trabajar en él, aprovecharlo, construir un proyecto de desarrollo económico que no implicara destrozar el bosque, que no implicara talarlo, que no implicara, digamos, eh, una intervención tan agresiva sobre este ecosistema. Y en ese momento nos pusimos de acuerdo nosotros. Esto la gente siempre lo toma con curiosidad, somos 20 hermanos, somos de una familia extensa, tremenda, tenemos una descendencia como de 120 y pico de sobrinos hoy día y bueno, hacemos parte de esta familia que juntos acá decidimos buscar esa manera y contratamos una caracterización biofísica de estas tierras, las hicimos, encontramos más de 140 especies de vertebrados, encontramos ya casi 160 aves, hay felinos, eh, nos dimos cuenta que teníamos nueve especies eh, eh, de vertebrados, muchos de, de ellos eh, en riesgo de extinción o endémicos. nos dimos cuenta de que teníamos especies como el cativo, en términos de, de la flora, eh, como, como el cedro guino y otras especies que eh, eh, eh, hacen parte de este gran humedal, que también están en vía de extinción y que debemos protegerlas, y empezamos a, a darnos cuenta de que la riqueza que teníamos no solamente era tener pastos para criar ganado, sino que teníamos eh, una selva, un humedal, unos bosques increíbles, unos cativales, unas especies de árboles y de felinos como el jaguar, como el tigrillo, zorros... Eh, y todos estos animalitos que hacen que este ecosistema preste unos servicios increíbles, no solamente a mí como dueña de esta tierra o a mis hermanos, sino a toda la región. un humedal como este, presta servicios ambientales increíbles, absorbe los excesos de agua para que no hayan inundaciones en, el, en los municipios, en las cabeceras municipales, previene que los vendavales destrocen nuestros, eh, nuestros hábitats como seres humanos, ayuda a que haya fertilidad en la, en la en las tierras que cultivamos, en fin, es un limpia el oxígeno, limpia el agua, nos provee de agua. Finalmente este, este ecosistema nos da vida a todos, no solamente a los animalitos que viven aquí, sino a los que vivimos en las cabeceras de turbo, las cabeceras de apartado, y estamos muy contentos de poder ser conscientes de eso, de saber que la riqueza que tenemos acá eh, va más allá de la construcción de un, de un negocio para hacer dinero, también estamos construyendo vida. Claro que sí, riqueza de toda una biodiversidad, como usted lo mencionaba, eh, más de 130 especies, esos vertebrados, digamos, eh, que, que están en amenaza, ¿no? Y, y esas tres especies también que son endémicas. Pero también, digamos, eh, eh, usted mencionaba sobre los cativales, ¿no? Eso es una, una, o ellos están como en, en peligro de extinción, ¿no? Es un, digamos, es, es exótica, es una, es, eh, podemos hablar que es flora de este ecosistema. Y, y, y bueno, también podríamos decir que, que, que ahora pues no son como esa, esa riqueza como tal ecológica y económica, ¿no? ¿Qué está pasando con los cativales? Muy bien, nosotros en este momento... Hemos iniciado, ya estamos terminando el plan de manejo ¿cierto? De, de la reserva para definir cómo vamos a reglamentar el uso, cuáles van a ser nuestro, nuestros objetivos o objetos de conservación y, y de protección en este ecosistema. cierto. Como les dije, en términos de fauna, por ejemplo, eh, hay, tre, hay dos primates, que es el mono araña o el ateles pusiceps, o, eh, y tenemos también el tití cabeza de algodón o tití cabeza blanco ambos primates están en situación crítica en términos de su existencia y de su prevalencia eh, sobre el planeta y al lado de estos están otros animales eh, súper importantes como el jaguar como el manatí, eh, como un bena, el venado de cola blanca, eh, el buco anamae, que es una ave endémica de esta región, que está así en una zona muy chiquitita entre los humedales del río Atrato y del río León, el Chavarría... Y esta cantidad de especies que, como les digo, o están a punto de extinguirse porque ya hay muy pocas familias sobre la Tierra o solamente pueden encontrarlas en esta esquinita del planeta. Nosotros recuerden que estamos anclados o hacemos parte de la masa biótica de lo que se llama el tapón del Darién. Y el tapón mm. del Darién es una cosa muy importante porque, digamos, esa cinturita de los dos continentes en Norteamérica y en Sudamérica une esos dos continentes, pero a la vez conecta dos océanos. Entonces, eso es como una especie de bisagra, como una especie de vórtice por donde circula biodiversidad de todo el planeta. Por aquí se encuentran el Caribe y el Pacífico, se encuentran estas dos grandes masas continentales de Norte y Suramérica. Entonces, hay una circulación biológica que hacen de este lugar uno de los más biodiversos del planeta. Entonces, también tener conciencia de eso es muy importante y a la vez ahora con el tema del cativo, que fue una especie florística de, de árbol muy explotada en la década de los 60s, en la década de los setentas, ya quedan muy pocos. En el, con el cativo y con todas estas especies que están en riesgo también o amenazadas, estamos haciendo un proyecto de restauración de bosques. Entonces, restaurar bosques o ayudarle al cativo a que prevalezca, a que crezcan sus especies dentro de estas zonas que están algunas muy intervenidas, Permite que las especies que dependen de él, los animalitos, los primates, todo lo que gira alrededor, cada, cada especie, bien sea un árbol o bien sea un animal, alrededor de esa especie, eh, digamos, se crea un sistema de vida que, es, que genera una armonía, que genera una, un equilibrio que permite que... Aquí, por ejemplo, exista todavía el jaguar, que circula una especie que es la especie, digamos, sombrilla, que es como el rey de la selva africana es el león, pues el rey de la selva mesoamericana es el jaguar, ¿cierto? Él es el que está arriba de esa pirámide, es el que regula las otras especies, es el que ordena este ecosistema. Entonces, para que el jaguar esté aquí debe de haber un equilibrio entre la flora y la fauna y todas las formas de vida y de biodiversidad que se que confluyen en este ecosistema y que lo tengamos quiere decir que todavía estamos en un momento sano de este ecosistema y es frágil también y el cual hay que cuidar, el cual hay que ocuparse de entenderlo cómo funciona, de saber que no podemos venir aquí a, a sembrar grandes extensiones de ningún monocultivo que si lo hacemos vamos a amenazar el equilibrio de este ecosistema, que no debemos intervenir el río, que debemos respetar la manera como el río funciona que debemos ayudar a cuidar el agua el agua es la clave de este ecosistema este ecosistema tiene unas cosas que se llaman su el régimen hídrico, ¿cierto? El régimen hídrico es una cosa sumamente importante. Yo no soy bióloga, pero estoy muy feliz de aprender que, por ejemplo, la manera como el agua sube y baja, ¿cierto? El agua entra y sale de estos bosques, los tiempos en que se demora el agua para retirarse, el tiempo que se queda, el volumen de agua que entra, el volumen de agua que sale está conectado con el ciclo de vida, por ejemplo, del cativo. El cativo necesita sí. estar inundado, pero también necesita que en cierto punto del, del, del año el agua baje para que la semilla toque el suelo y que la semilla pueda germinar, pero que el, la inundación no lo tape y lo deje tener a, a hojitas arriba para que él pueda seguir creciendo y pueda prosperar y volverse un árbol. Pero hoy día, por ejemplo, hay lugares donde el régimen hídrico no está funcionando y el agua tapa a los, a los arbolitos pequeños de cativo y eso implica, y eso implica que esos arbolitos no puedan prosperar y que en esa zona el cativo no pueda crecer y restablecerse, entonces ahí toca ayudar, somos nosotros los que tenemos que empezar a mirar cómo sacamos el arbolito, lo trasplantamos o hacemos un semillero y tenemos que intervenir porque le hemos quitado por la intervención que hemos hecho de la tala o por la introducción de especies muy dañinas que hay acá, que, esa, que ese ecosistema pueda restablecerse solo, entonces ahí es donde nos toca trabajar y ahora queremos trabajar. Eh, con los puertos, con las grandes obras de infraestructura, con los procesos de compensación ambiental que se están dando en la región, para que todos concluyamos alrededor de ese objetivo de restaurar nuestros ecosistemas originales aquí en la región de Urabá. Bueno, con, muy bien, como se lo, lo, lo, lo decía, eh, hay un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la flora y la fauna, definitivamente, y que por supuesto. El agua es la clave, porque sin agua definitivamente no hay vida, no hay vida, digamos, en, en absoluto. Y, y digamos, este, esto de, de poder conservar esos cativales es muy importante porque ellos se encuentran en los humedales. Y la vemos también, los, digamos, esos efectos del de, de cambio climático, ¿no? Ese calentamiento global, las olas de calor en Europa y todos estos incendios que, que, que han arrasado, ¿no? Con miles de bosques, flora, fauna. Usted decía, eh, bueno, que en ese momento la, digamos, eh, el ecosistema se encuentra sano, pero es frágil, ¿es frágil a qué? Ok, eso es muy importante que lo sepamos. Uno de los daños más grandes que podemos generar en un ecosistema como este es la tala. La uh -huh. ta, ta, seguir talando los bosques, seguir sacando la madera de estos bosques, el cativo se sacó aquí por millones de toneladas y quedan muy pocos, hay que ayudar ahora, ¿cierto? Y todavía sigue habiendo muchas comunidades en una situación, digamos, de pobreza muy alta que al final lo único que les está quedando son procesos como este, como la extracción ilegal de madera, la casa, hay procesos de caza demasiado, digamos, intensiva para vender, animales silvestres también se caza para poder capturar animalitos eh, y vender fauna silvestre eso digamos es un asunto muy delicado en el que también estamos trabajando hoy acá eh, y todas las intervenciones del, de la parte hidráulica o sea, eh, construir canales que cambien el río que transformen su cauce todavía tenemos digamos, situaciones como esta. Otro debate, por ejemplo, que tenemos en un ecosistema como este es la introducción del búfalo, que es una, una actividad, digamos, eh, pecuaria que es importante en la región y que se está generando y que cuando se hace en un humedal como este, el búfalo también transforma profundamente el humedal. Los lugares, por ejemplo, donde hay búfalos, ellos abren, eh, generan como unas especies de lagunas eh, donde está inundado el bosque cuando además talan y entra el búfalo, él crea como una especie de laguna, mantiene su inundado y no permite que vuelvan a crecer los árboles, porque en, este, en estas zonas inundables los árboles tienen una lógica con ese régimen hídrico que les permite crecer, pero el búfalo también altera eso y en ese sí. sentido evita que que el, los árboles puedan, digamos, volver a crecer y tener las condiciones necesarias, ¿cierto?, porque su existencia aquí tiene unos efectos eh, negativos en, con respecto a, al equilibrio de ese ecosistema. Hay algo muy importante que ustedes también eh, trabajan en, en la reserva y, digamos, se basa en tres componentes, ¿no? Digamos, un, un, uno es como los fondos, hay otro, digamos, hay otro componente que es mejorar la infraestructura, eh, digamos, de, de, de la que tienen en, ahora, ¿no? Pero hablemos de esos tres componentes, ¿no? Porque también hay experiencias de, de turismo, de naturaleza. Exacto, exacto. Qué bueno que llegamos a ese punto. Nosotros entonces, como les contábamos, estamos centrados en todo el tema, eh, digamos, de restauración y de conservación de bosques y lo hacemos a través de varios asuntos. Todo el tema, pues, obviamente, pues, de trabajo ambiental, propiamente ducho, educativo. Eh, pero hay una línea para lograr eso que es el tema de turismo. ¿cierto? Nosotros eh, hemos empezado ya casi, ¿qué? Llevamos 10 meses trabajando el tema de turismo de naturaleza desde un enfoque comunitario, porque finalmente eh, hemos empezado a, a diseñar productos de turismo para el avistamiento de primates, para el avistamiento. De, perdón, para el avistamiento de aves para el avistamiento de reptiles tenemos un equipo técnico detrás y estamos haciendo un trabajo muy bonito en el que nos apoya la gobernación de Antioquia la universidad de Antioquia eh, el CUBE Surabá eh, CIC Consultores Urabá Nature Tours eh, quien se me escapará? en la Corporación Tierra Viva, hemos trabajado hemos hecho un modelo de trabajo conjunto para formar a los jóvenes que aquí en la vereda han vivido todo el tiempo de la casa, han vivido todo el tiempo de la tala, del trabajo en la ganadería, para que se vuelvan guías turísticos, para que se vuelvan, eh, eh, digamos, un equipo de trabajo para hacer eh, monitoreo de biodiversidad a nivel comunitario, para que tengan idea de, de dónde viven, de qué son dueños, y así como nosotros comprendan que la riqueza y la producción de riqueza en este ecosistema, se puede hacer de una manera sostenible y de una manera amigable con el medio ambiente. Entonces ese es un aspecto muy importante que está atado al turismo. Entonces el turismo digamos es una llave para entrar, para recoger fondos, para ayudarnos a hacer la reconstrucción y es, la, es una de las llaves más importantes porque también genera un proceso educativo cuando la gente viene aquí y uno les explica dónde viven qué significa vivir en anclados al tapón del Darién, qué significa tener un humedal, cómo recorremos los bosques, cómo vamos a ver los primates, por qué tenemos aquí tantos primates, por qué vive el jaguar, entonces tenemos este diseño de actividades con unos jóvenes que además conocen estos bosques como la palma de su mano, son unos expertos en este territorio que es muy lindo verlos que antes salían con una escopeta a cazar, y ahora salen con los turistas a mostrarles los primates, a mostrarles las huellas del jaguar, hacer un recorrido precioso por el río para ver los reptiles para ver los animales que circulan a lo largo del río Suriti que es un río precioso entonces el turismo que hacemos acá eh, permite que podamos sostener nuestras actividades ambientales ayudarle a una comunidad que transforme sus formas productivas en función de la conservación del medio ambiente por ejemplo y también permite que podamos avanzar en esos objetivos gruesos amplios de conservar y restaurar bosques de esta humedal adicional a eso tenemos toda la actividad agrícola y pecuaria sostenible, tenemos producción de ganadera, tenemos ganadería de leche pues en, en, en no extensiva, ¿cierto? De una manera amigable con el medio ambiente, producimos maíz, producimos yuca, plátano, arroz, frijoles. Y es una, es una producción agrícola de subsistencia, pero también es una producción agrícola que nos da a nosotros autonomía y soberanía alimentaria, que nos permite también prestar un servicio de turismo con una alimentación sana, cuando la gente viene acá come lo que sembramos, ayuda a colectar lo que va a comer, ¿verdad? Y vamos entre todos comprendiendo y viviendo una experiencia eh, que le permite conectarse con una comunidad, conectarse con la historia de mi familia, con esta familia extensa, con esta familia que es capaz de juntarse, de volver a la tierra, de reconciliarse con su pasado, de sanar sus heridas, ¿cierto? Y de soñar, y de soñar juntos, de cuidar a la generación que viene debajo, porque para nosotros estar sembrando estos bosques, estar cuidando este territorio, eh, tiene que ver con nosotros, pero tiene que ver con las generaciones que nos preceden. Y, y, y una cosa que creo que es una pregunta que se hacen hoy las nuevas generaciones, y es: ¿qué les vamos a dejar, cierto? En una pregunta que tenemos tan importante hoy en el mundo, porque las generaciones que venimos atrás no es que lo estemos haciendo muy bien, estamos en una situación de las más delicadas del planeta en términos de deforestación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad. Y creo que el, el verdadero patrimonio de la humanidad no es la plata que hay en los bancos ni la bolsa, el verdadero patrimonio de la humanidad es el planeta, ¿cierto? Es nuestra riqueza natural, nuestra madre tierra. Y creo que eso es finalmente donde tenemos que enfocarnos hoy a trabajar y que... La, eh, mis sobrinos y mis sobrinos nietos sepan eh, que esta tierra también es de ellos que la pueden abrazar y querer y cuidar así como nosotros lo estamos haciendo hoy para ellos y eso es un legado el legado que me dejó a mí mi papá y mi mamá que fueron capaces de educarnos y de darnos la educación y ayudarnos a amar y a querer la naturaleza de esta manera creo que yo también estoy contribuyendo a que per perviva en el tiempo mis padres eran campesinos descendientes de comunidades indígenas y afrocolombianas con una visión digamos de la naturaleza muy bonita cierto muy coherente muy consciente y entonces creo que eso es algo de lo que tenemos que también rescatar nuestra memoria y nuestro legado como personas capaces de, de, de trabajar y de conectarse con la tierra y de restaurarnos y restaurarla a ella. Yo creo que este proceso que estamos haciendo de nuestra propia sanación, reparación como, como personas afectadas por el conflicto o víctimas del conflicto, lo hacemos a través del territorio, lo hacemos a través de la tierra, ¿cierto? La capacidad de, eh, digamos compadecernos y de tener empatía con los animales, con la naturaleza, con el medio ambiente que nos rodea, también nos permite sanarnos a nosotros mismos y transformar nuestro futuro y nuestro presente. Claro que sí, además que hay, digamos, eh, esa digamos, esa preocupación también de ustedes por los jóvenes, ¿no? Y que ellos, eh, digamos, a través también de esas estrategias educativas en, en la rural, ruralidad, eh, el aula virtual conectada también eh, en la reserva y que los jóvenes puedan complementar o completar más bien eh, su bachillerato para que pues, puedan como, eh, eh, digamos, eh, tener más oportunidades. Esto es muy importante en Hilda, ¿no? Porque esa, también hay un tema social. Lo es, es muy fácil venir aquí y juzgar a las familias y juzgar a los jóvenes que casan en este momento para subsistir. ¿Cierto? Es muy fácil, pero no es lo correcto, ¿cierto? aunque estemos viendo que da, hay algo que daña el medio ambiente también tenemos que preguntarnos por cuáles son las oportunidades que ellos han tenido para vivir de otra manera y la verdad no han tenido muchas otras, entonces digamos hacer esto es digamos de, de una manera digamos consciente, de una manera eh, coherente eh, poder entender qué es lo que provoca el problema que tenemos acá. Y si los jóvenes aquí tuvieran otras oportunidades, aquí solo hay una escuela hasta quinto de primaria, los pelados no tienen cómo hacer el bachillerato, por eso nosotros ahora estamos trayendo a la Universidad de Antioquia, mm -hmm. estamos trayendo equipos de biólogos y de consultores ambientales que están formando a estos jóvenes. Si todo nos va bien, entre finales de este año y comienzos del otro vamos a tener un bachillerato virtual, cierto para que puedan tener al menos su cartón de bachilleres y la verdad es que los jóvenes de esta comunidad son increíbles, son seres llenos de talento, son seres llenos de ilusiones, son personas superantes. Eh, lindas, con un conocimiento y un talento alucinante, o sea, yo he aprendido de ellos, yo hice caminar mejor por estos bosques, gracias a caminar con estos jóvenes que se los conocen que saben percibir dónde están los animales, los pueden oler los pueden sentir, uno aquí andando con ellos desarrolla los sentidos, se conecta de una manera mucho más profunda con la naturaleza y ahora lo hacemos para cuidarla no para destruirla, no para cazar a los animales, sino para precisamente protegerla y eso nos da muchísima alegría y es eso lo que va a ser posible que esto funcione, si nosotros no logramos que las comunidades que nos rodean se enamoren de esta idea, ¿cierto? Comprendan la riqueza de otra manera y podamos acceder a ella de otra forma para mí es un sueño, Yo, hoy ya tenemos jóvenes aquí que son capaces de guiar avistamiento de aves que son capaces de tomar los grupos de turistas y guiarlos por el bosque mostrar este ecosistema, mostrar su comunidad por eso hacemos turismo con enfoque comunitario, porque digamos cuando vienes aquí todo lo que ocurre todo lo que recibes, todo lo que te llevas, te lo llevas creado por la comunidad que vive aquí, por nosotros que somos parte de esta comunidad y por los jóvenes que habitan alrededor en la vereda que nos rodea. Entonces, eso es muy importante porque cuando haces turismo en la Reserva Natural Chiqui, no solamente te vas a aprender, a entretener y a deleitar con la belleza de este ecosistema y con los paisajes de este ecosistema, sino que vas a ayudar a la transformación, de una sociedad, de una comunidad, ¿cierto?, a su desarrollo eh, y al desarrollo también de la región de una manera mucho más saludable, de una manera mucho más amigable con el medio ambiente. Linda, las personas que vayan a la Reserva Natural de Suriquí, que van a poder apreciar, observar y por supuesto aprender de, también de las personas que, que, digamos, que viven en la Reserva, ¿no?, porque vemos también que hay un componente pedagógico para los visitantes. Claro que sí. Bueno, cuando llegas a la Reserva Natural Suriquí, el viaje empieza cuando te subes en la lancha, en el corregimiento de Nueva Colonia, en los canales de, en donde están, digamos, instaladas todas las eh, empresas de, de exportación de banano. Lo primero que vas a conocer es todo ese sistema hoy de exportación del banano y la manera como se está transformando para volvernos eh, una ciudad portuaria, un municipio portuario como Turbo para tener un puerto como Puerto Antioquia, Puerto Pisicí, los demás puertos que se están desarrollando, entonces conocemos un poco qué es lo que está pasando a cada paso de nuestro viaje, luego salimos al Golfo, a la Culata del Golfo, apreciamos la Culata del Golfo que es muy poco conocida por los habitantes de la región, vemos Bahía Colombia, la desembocadura del Río León, vemos los barcos a donde llegan el banano, donde trabajan 25.000 personas, 25.000 habitantes de Urabá, digamos, trabajan de manera directa en el Banano y ver su trabajo convertido en un producto que se va a viajar por el mundo, en el mar, en estos barcos. Luego entramos al río Suriquí, que es como una especie de túnel surreal, lleno de espejos de agua, de un río precioso, de un agua divina, el olor. Empezamos a ver los primates, empezamos a ver los reptiles, las tortugas. Empezamos a entrarnos en esta selva y una hora y media después de que salimos de Colonia y pasamos por ese túnel de belleza de naturaleza, llegamos aquí a la Reserva Natural, donde las personas pueden tomar paseos en bote, a remo, eh, acompañados por los jóvenes de la vereda, en donde vamos a empezar a escuchar los monos aulladores en el río, a ver los martines pescadores, las águilas pescadoras, los chavarrías, un montón de aves coloridas y preciosas que están todo el tiempo a lo largo del río. Así que hacemos paseos en bote de río, luego también las, como las personas que viven aquí pueden hacer caminatas por los senderos y los puentes que hay al, al, al interior de los bosques, en donde vamos con binoculares y las herramientas y el conocimiento de la comunidad a apreciar estos bosques, cómo funcionan, cómo se sostienen, dónde están los primates, vamos a buscar los monos. Araña, que son los más escurridizos, pero con el trabajo de los jóvenes siempre logramos encontrarlos en, sus, en donde comen, por donde se mueven, ¿cierto? O donde llegan a dormir y vamos a encontrar a los titís, vamos a encontrar las huellas de los jaguares. Entonces hacemos esos procesos de caminata y de paseo en bote y hacemos cabalgatas. También las personas pueden hacer un paseo a caballo desde aquí hasta la vereda o desde aquí hasta la salida para manatíes y podemos apreciar estos paisajes preciosos, ver las guacamayas azules, las guacamayas verdes, los loros. Hay como cuatro especies de loros preciosos y todo el tiempo hay un canto de pájaros y de animales que te está uh, amenizando, como decimos acá, el paseo como una banda sonora de este precioso paisaje. Y bueno, finalmente, eh, estas son así en términos generales como las experiencias que podemos tener a cada apreciación de la naturaleza. Eh, también es importante que sepan que tenemos una, unas cabañas, que las personas pueden dormir en habitaciones con sus camas, sus toldillos son muy bonitas, construidas por la comunidad. Creo que aquí detrás tenemos una que ahí más o menos la pueden apreciar, hay internet satelital del, del cual estamos hablando hoy. Tenemos luz solar, paneles solares, para tener una, un acceso a la energía sustentable y renovable. Y bueno, intentamos que esto sea una experiencia coherente de verdad con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Bueno, definitivamente un, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de reconciliación, ¿no? Reconciliarse con el pasado, como usted lo decía, Enilda, una gran historia y, y, y definitivamente el podernos eh, conectar eh, con todo esto, que es el, el medio ambiente, que donde tenemos que tener un poco más de conciencia frente a ello, frente a nuestras acciones, y qué mejor también que conocer esos lugares de nuestro país que son tan hermosos, no y que cuentan también con grandes historias, con eh, grandes experiencias, como es visitar la Reserva Natural Zuriquí en Hilda. Gracias por acompañarnos en Estereofónica, por darnos digamos, toda esta importante eh, información ¿no? sobre la Reserva Natural Zuriquí y, y qué mejor que irla a visitar. Aquí los vamos a estar esperando. Eh, recuerden que mientras llegan aquí pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y de Instagram Nos llamamos Reserva Natural Suriquí o Suriquí Nature Reserve eh, Seguir nuestras páginas es una de las formas cuando estamos en la distancia De acompañarnos, de ayudarnos, de conocer nuestros procesos De participar en nuestra vida cotidiana aunque sea en la distancia Y la manera más auténtica y poderosa de ayudarnos es venir a conocer este precioso lugar El Suriquí es una joya de la biodiversidad de la región de Urabá, apenas apenas estamos eh, conociendo, apenas la estamos redescubriendo entonces es un privilegio hoy día poder venir a conocer este lugar Claro que sí, bueno Muchísimas y, gracias no Gracias a usted, enila por acompañarnos en Esterefónica eh, invitamos a todos eh, nuestros seguidores para que eh, nos sigan en nuestras redes sociales Facebook e Instagram estereofónica.com, Twitter y Youtube arroba estereofónica van a poder enterarse de todo lo que eh, nos concierne también temas medioambientales mm, bueno, ya en Hilda ya con esto nos despedimos. Gracias por nuevamente por acompañarnos en Esterefónica y bueno, esperamos pronto también vernos por, por allá. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Besos para todos y bueno, eh, <ríe> esta tierra es única. Por acá los esperamos. Claro que sí. Bueno, adiós. Nos despedimos de todos nuestros seguidores. Chao.